En AENOR hemos desarrollado varias soluciones para ayudar a las organizaciones a demostrar su compromiso con la igualdad, entre las que destacan el modelo de igualdad de género, que profundiza en nueve ámbitos de actuación. Selección y contratación de personal, clasificación profesional, formación, promoción, infrarrepresentación femenina, condiciones de trabajo, conciliación, sistema retributivo y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y el modelo de igualdad retributiva, cuyo fin es garantizar la equiparación salarial entre mujeres y hombres, mediante la correcta valoración de los puestos de trabajo. Dos modelos que demuestran el auténtico compromiso de tu empresa por una igualdad real y efectiva. Cada vez son más las organizaciones que confían en AENOR, porque somos líderes en la generación de conocimiento, confianza y credibilidad. El momento es ahora.